¿Quiénes somos? ¿Qué tenemos en común? ¿Cuáles son nuestros rasgos definitorios? Una definición de sector impositivo. El tercer sector social constituye un sector plural y diverso que agrupa a organizaciones que aspiran a transformar la sociedad y defienden un proyecto de sociedad más justo, igualitario y participativo comparten además unas señas de identidad. Las organizaciones del tercer sector social están constituidas formalmente y son entidades privadas y autónomas. Su existencia no viene marcada por la búsqueda de beneficios y, si los hay, están obligadas a reinvertirlos en la propia actividad social. Todas surgieron de la libre iniciativa ciudadana y casi la mitad están constituidas directamente por las propias personas y familias destinatarias. Se orientan al interés general, procurando la mejora de las condiciones de vida de personas más allá de las formalmente vinculadas a la entidad. Tienen por finalidad específica la inclusión social y el ejercicio efectivo de los derechos de personas que afrontan situaciones de vulnerabilidad, exclusión, dependencia, desprotección o discapacidad y promueven la mejora del entorno social en general. Mantienen un compromiso permanente con las personas y la sociedad de la que surgen y a la que sirven. Además, mantienen un vínculo con el territorio, lo que significa que están arraigadas al mismo. son expresión organizada de la solidaridad de la ciudadanía. Adoptan formas de participación democrática y cuentan con una mayor diversidad de grupos de interés que otros sectores. ¿Cuántas somos? ¿Cuál es nuestra contribución económica en términos de empleo y articulación de la participación social del voluntariado? El tercer sector social de Euskadi lo forman 3.500 organizaciones en activo. Entre todas, gestionaron en 2013 un volumen económico equivalente al 2,2% del Producto Interior Bruto de la Comunidad Autónoma Vasca. Cuentan con cerca de 36.000 personas empleadas. y canalizan la participación social de unas 125.000 personas voluntarias. Preservar y potenciar estos rasgos de identidad es un reto que subyace a cualquier otro que el sector deba abordar.